Así está bien. Así está bien. Entonces, aquí ponemos eh, eh, puestos de frescos. Sí. Entonces, esto cierro. Y aquí vamos a poner algo interesante. Vamos a poner lavabos. Porque la gente cuando baje dirá: ¡Uh, qué mareado estoy! Pues entonces se va al baño también. Fíjate, a ver. En la entrada es gratuita. ¿Voy a ganar algo? Ya verás que sí Si la entrada es gratis Y si tú le, le, le pagas por, por subirse a la atracción Ya verás que sí se sube Ya verás que sí Vamos a ganar eh, Los lavabos van a ir ahí, ¿vale? Espérate Vamos a poner esto, por favor Al revés Al revés Por aquí no hay atracciones de intensidad media, media Por aquí no hay... Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilícense Tranquilícense yo les pongo atracciones chulas, ¿vale? Muchas gracias a Aitor4737 Bienvenido al directo eh, Vale, espérate, la gente quiere atracciones No pasa nada, no pasa nada Yo le pongo esta, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta? ¿Te sirve o no te sirve? Ahí está Esta es la salida Esta es la salida y por aquí vamos a meter cosas para que compren. <risa> para que compren. La cola. Vale, espérate. Ah, sí Vale, ah, espérate. ¿Quieren, col... ¿Quieren atracciones intensas? No pasa nada, yo les pongo atracciones intensas. No se preocupen, señores. Ahí tienen. Ahí tienen. Vale, espérate. Ahora es cuando me dirán. Eh, me gusta más la noria. Vete por ahí, que la entrada es gratuita Demasiado que la entrada es gratis A ver, eh, es que solo tengo una pantalla, ¿vale? Y no puedo verlo, ¿vale? Entonces por eso digo que cualquier cosa me lo digáis, ¿vale? A ver, espérate A uh, ver, espérate un ¿Dónde puedo poner bancos, chicos? Los pues puedo poner... Pa, pa, pa, pa, pam. ¿Dónde puedo poner bancos? ¿Dónde puedo poner bancos? Vale, aquí voy a poner una de esto de, de, de cosas, ¿vale? Para que compren, para que compren cosas Hamburguesas Hay que ser gordos <ríe> Es broma, es broma, hombre, chicos, es broma A ver, eh, ponemos esto ¿Qué es esto? Sin existencias Bueno, pues no pasa nada Yo pido cosas ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? A ver, ¿qué necesitas? Bueno, la de cosas que necesita esto. Much muchas cosas pides, eh. <risa> Pide demasiadas cosas. Espérate. Espera, espera, espera. A ver. Entrega Alfredo. Perfecto, Alfredo. ¿Usted? No me estoy enterando de nada. No me estoy enterando de nada. Sin existencias. A ver, ¿ahora? ¿Por qué no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Seleccionar productos. Espérate. Ah, espérate, a lo mejor. tantas fritas? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me dejas? Vale, te he pasado mi nick, ¿vale? De, de Discord por si te quieres, por si me quieres agregar. Vale, eh, vale. Por ahora se ve bien, ¿no? Puedes ir comentando, ¿vale? En el chat si quieres, para saber también que sigues por ahí. Y me vas contando A ver eh... A ver, espérate ¿Esto por qué no me deja tú? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué dice que no hay existencias? ¿Alguien sabe por qué? O sea, ¿cómo puedo hacer para pedir esto? Espérate Me parece que tengo que subir los precios, eh <risa> Tengo que subir los precios Guay, guay, perfecto Muchas gracias Vale, a ver Esto de aquí Se necesita personal ¿Cómo contrato yo a personas? ¿Alguien lo sabe? Espérate, a ver si por aquí Info del parque No, por favor, aquí, aquí, aquí Gestor del personal, ¿vale? Contratar, conserjes, vale, espérate Transportistas, mecánicos, seguridad Animadores eh, eh, Transportistas, ¿no? ¿Sería? Espérate, espera, espera, espera No 4737 Conserje En la hay una opción Aquí, esto. Esto de aquí. O esto. Claro, pero son Aitor 4737. Dice. Sí, eso. Vale, ¿y cuál es de estos el trans. espérate? Conserje es el que limpia, que por cierto, 4737. Habría que poner uno, ¿eh? Y le das a contratar. Eh, espérate. Espérate, espérate. ¿En zona? ¿Cómo se hace esto? Dios, que no sé jugar a este juego. Espérate un momento. Conserjes, transportistas. Vale, contratar. Ah, amigo, vale. Entonces lo pongo aquí, ¿no? No. No sé qué he hecho. <risa> no sé qué he hecho. Contratar. Conserjes, por favor. Ves limpiando, la gente es muy guarra ¿Ya? ¿Ya lo he contratado? Vale, seguridad por favor Seguridad, necesitamos seguridad Bastante, así que vamos a ir por aquí Vale, ok, ya se lo pongo Ahora se lo pongo, cars yo me quiero montar ahí Yo me quiero montar ahí Yo quiero subirme yo quiero subirme Yo quiero subir ahí Quiero subir, quiero subir ¿Quién de vosotros se subiría a esta atracción? Yo sí, yo sí, yo sí Me encantaría Recto, recto, espérate Ahí está No, no, recto otra vez Recto, ahí está Y gira, gira, gira Muy bien Espectacular A ver ahora, por favor Por favor, por favor ¿Pero por qué os echáis para atrás? Vale, déjame mirar eso que me has dicho, ¿vale? Lo de los cars eh, prefabricados ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Vale, los cars Vale oh, no hay que... Esto es la leche ¿Esto es la leche? Eh, ¿Sabes qué? Cierro la atracción <ríe> Me da vergüenza me da vergüenza gena, cierro esto. Me da vergüenza. Entonces aquí ideas, chicos, ponen en el chat ideas, ¿vale? ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner, chicos? ¿Qué podemos poner en el, en el parque? Aquí, aquí falta algo, aquí falta algo, así que vamos a poner comida. ¿Por qué? Nos vamos a comer. ¿Qué es esto? Ah, estas son las pastas esas Que son así como tazos Vale, vale, vale vale Cubos de fruta Vamos a poner esto Vamos a poner que es lo típico Es lo típico Esto va aquí Esto va a ir Perfecto No hay nada Porque no hay transportista Espérate de... Jolín Ahí hay otro Madre mía Madre mía esto Madre mía esto Espérate Ay, Entonces esta farola Se va a ir a tomar viento ¿Qué te parece? Esta farola, adiós Vete Uy, uy, uy, he quitado el camino He quitado el camino He quitado el camino y no lo quería No quería quitar el camino No quería quitar el camino ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está el, el señor este? Contratar No, las cositas, con Contratar, no queremos un parque sucio Queremos un parque limpio La culpa es de la gente Que es muy guarra Vale, este, este este mecánico, por favor Mecánico, necesitamos más mecánicos Necesito más mecánicos Quiero más mecánicos y más seguridad No queremos problemas Ponte ahí, ya sé que me está saliendo Caro, pero bueno, al menos Un raptor, vale, venga Va, no raptes niños Eh, no raptes niños Entrada ahí, el barco pirata Sí, sí, sí, el barco pirata, el barco pirata Y esto aquí, vale, entonces Este lo cierro Uh, los caminos, vamos, vamos, vamos, vamos El camino, el camino El camino Pum pum pum pam Vale, y aquí vamos a poner cositas Para pa el negocio Ah, vale, vale, ok, bye Ok, claro <ríe> Adivinando, adivinando, ok, ok Vale, a ver si a ver si A ver si lo averiguó A ver si lo averiguo okay. Será en octubre, ¿eh? Yo te, yo te avisaré, yo te avisaré, no te preocupes Vale, a ver eh, Pero es por la tarde, ¿vale? Normalmente es eh, porque la asociación esa Que por cierto, los martes Toca hacer los directos a las 11 ¿Vale? Eh, en el local Vale, vale, vale, vale ¿Sube el precio? Vale Espérate Sube el precio de 50 a 500 Porque solo por seguirte tendrán una vista próxima 4 horas y 6 seis, seis de... directo. Vale, vale, vale, ya. Ok, ok, ya lo he cambiado. Ya lo he cambiado, ya lo he cambiado. Ya lo he cambiado. Voy a buscar, vale, vale, ok. Busca, busca. Busca, busca. Eh, Recibirlo de pegadera. Vale, a ver, la gente. Quiero probar algo más intenso, vale, ok. Más intenso, no te preocupes. No te preocupes. Aquí, poner algo. Vamos a poner algo. Espérate. Esto. Esto, esto, vamos a poner Bueno, que estoy en números rojos Estoy en Estoy en números rojos, chicos pero está bien Y esto con unos 50 Creo que está bastante bien Vale, creo que estoy recuperando Estoy recuperando, si no me equivoco Estoy recuperando, vale, vale, vale Estoy recuperando, estoy recuperando Perfecto, perfecto Estamos recuperando Oh qué chulo Qué chulo ¿Cómo que no va? El que no va. El que no va. ¿Estoy remontando. Parece ser que estoy remontando. Vale, vale, vale, vale, vale. Estoy recuperando. Poco a poco, pero estoy recuperando. Lento pero seguro. Como dice Germán Garmendia. Como dice Germán Garmendia, lento pero seguro. 15 con 30. Bueno, 15. 15, ¿vale? Vamos a ponerlo a 15. El parque el parque vale yo creo que no se puede hacer vale 15 vale vamos a ponerlo a 15 y al lado pone una carita sonriente y pone 157 y una flecha para abajo en rojo <risa> o sea increíble increíble la ruina increíble la ruina somos expertos en parques bueno mira esto mira esto que la gente sigue pagando tú que la gente sigue pagando la gente sigue pagando, pues yo lo subo. Yo subo el precio a esto. Le subo el precio. Mira, tengo el juego para después. Sí, sí, lo sé, lo sé. Es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Y mirar lo de los comandos, ¿vale? También <ríe> voy a subir a 15. <ríe> no lo subo a 20. Lo subo a 20. Uno. Venga, venga. Y, y la gente sigue pagando. La gente sigue pagando. La gente sigue pagando. Mira esto. Mira esto. Y se va porque no hay. Vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Para, para el tiempo. Para el tiempo. Espérate un momento. Voy a hacer una cosa. Espérate. espérate. Vamos a hacer el descanso. ¿Vale? Y luego continuamos. ¿Vale? Es decir, ahora vamos a hacer la pausa. Y luego vamos a seguir. Porque creo que ya sé lo que hacer. Creo que ya sé lo que hacer en el parque creo que ya sé lo que hacer en el parque así que nos vemos en un rato vamos a bailar un poco hombre para la fiesta vamos a bailar un poco antes de seguir jugando vamos ¿te sirve? vale menos mal menos mal que ahí te sirve porque si no ya tendríamos un problema tuyo, eh, ya tendríamos un problema estaría bien tenerlo aquí al lado de la atracción ¿sabes? Y poner bancos delante Para que la gente ¿Cuál es el objetivo del juego? Pues crear el mejor parque de atracciones Crear un parque de atracciones Imagino que el objetivo final Sería convertirse en el mejor Constructor de parques del mundo Y ese es mi objetivo A ver, por ahora vamos avanzando, eh Por ahora Tenía muy alta la música Por ahora vamos avanzando, eh por ahora vamos avanzando eh, Vamos a poner... Vamos a poner más cosas, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a poner sombrillas ¿Por qué no? La gente tiene calor Y lógicamente pues necesita sombrilla. Espérate Voy a jugar aquí ¿Vale? Que me avise Que ponga hola <ríe> Estoy aquí Vale, espérate Yo me voy a ir a... Um... Mientras tanto... Vale, yo me voy a ir a. Const, eh, captura la lana. Mientras tanto, yo me voy a ir aquí. Vale, me voy a ir aquí. Hay que tener ciencia e ir con cuidado. ¿De acuerdo? Pero se sabe qué puede pasar. Vale, ahí está. Ahí está. La constructora de puentes. sophis 20. Aquí tienes. Aquí me tienes. Ahí está. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eh... Mejor ir en línea recta, chicos. No hagáis el tonto. Así mejor. Así mejor. Con pues cuidado. Vale, ahí está. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. A ver si conseguimos algo. A ver si conseguimos algo, por favor. ¿Conseguiremos algo o no conseguiremos nada? ¿Conseguiremos o no conseguiremos nada? Vale, voy a ir para allá. Voy a ir para allá, me dirijo hacia el otro lado, me dirijo hacia el otro extremo, me dirijo hacia el otro extremo Estoy jugando que flipa ¡Uh! No me lo creo No me lo creo, morí Sí, perfecto Perfectísimo Fue brutal, fue brutal Y yo, y yo boba y en plan, pero si es de mi equipo, ¿Pero, pero si es de mi equipo. Resulta que no, que era del equipo contrario. Perfecto. Perfecto. Qué buena soy jugando, ¿eh? ¡Qué buena soy jugando! Soy espectacularmente increíble. Vamos para allá. Acuérdate. Acuérdate. Recuérdame que soy del equipo rojo. <risa> recuérdame que soy del equipo rojo. Y también si pones la IP, ¿vale? Si pones el comando IP te saldrá eh, donde, pues la IP del juego, del juego, no tiene mayor misterio. A los que estáis viniendo, muchas gracias a... Um, Danita 9. Dice. Eh, Donita. Estoy. A Lenaro, bienvenidos. al directo y al canal en general. ¿Vale? Espera, voy a tuitear esto. Que sigo en directo. Que si no sabéis mis redes sociales, por aquí os la voy a dejar, ¿vale? A ti. Sobre todo. Me tengo que tocar, esto escribe. No sé qué ha pasado, pero pero, pero algo. ¡Oh! No, sé, no, sé. no quería eso. No quería eso. No quería eso. Vale. Hay que pelear. Pelea, pelea. No se ve nada con la calabaza de esta. Ah, vale, perfecto. Tiene, Tiene encantamiento. Se puede encantar una calabaza. Bueno, Irrompibilidad 5 Dios, o 10, no, Irrompibilidad 10 Barra lobby, ostras, es verdad, lobby Pues a lo mejor es esa Para mí que es esa Barra lobby, es verdad Es lobby ahora, ahora, luego lo hago ¿Dónde está? Ah, está en el otro lado El otro lado para que hay porca, ay, ay, ay, ay, Uy ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Peor era antes que salían tropecientos mil cuadraditos. Más que el Minecraft, ¿sabes? ¡Quita texto! ¡Que no veo! ¡Ay, señor! El texto se pone en medio y no veo. Danita Dices: Si se ve bien. Vale, vale. Porque yo lo veo bien. ¿Vale? SR, pigman, vamos, vamos, vamos, vamos No, no es eso es lo que tarda el internet en transferir los datos Ay, ay, ay, ay Ok, ok, mira te explico dónde estoy, vale Para cuando te vayas a unir Mira, eh, cuando te vayas a entrar al server Estoy en el... Le das al botón derecho, vale, a la brújula Y te salen los servidores que hay le das arriba del todo, que hay un árbol ¿Vale? Que es Skyblock Le das y le das al primer Cuadrado de todos Al de... Al clásico, ¿vale? Que te sale el cubo de Minecraft, el clásico Pues ahí le das, ¿vale? Ahí le das y ahí estoy yo Y jugamos al Skyblock en común Y te espero, ¿vale? Te espero, te espero Junto a una vaquita que se llama Mo-Mo Perfecto se llama Momo. La, la vaca se llama Momo, chicos. La vaca se llama Momo. Detective, ya, si te digo, si ¿Ya te, te va, va bien? Uno de cinco, J, sí, K, ya L, estoy adentro del okay. like eh, La IP, eh. Espérate. Un momento. Mira, está ahí. Ahí lo tienes. En ah, el chat. Voy a poner. Uy, uy, le he dado a la vaca. Le he dado a la vaca. No quería. ¿Ya te ya. sal? A ver. Bien. No, por por ah, fin! Ah, <ríe> ahora... era un cubo de lava... Vale, espérate. Es? Primero voy a hacer las herramientas. De que... Ah. Espérate. Ampliaría yo primero la isla, más que nada, para tener más espacio, ¿sabes? Tapado esto, ¿vale? Espérate. Pues entonces, uno más para allí, ¿no? Uno más para aquí. Es <ríe> que estamos liando. <ríe> ¡Uy! Vale. Oh, no, oh, ¡No! ¡No! Lo entiendo ¡No! ¿Qué está pasando? No me lo creo, te has caído. Te ca no. Ah, sí, sí, reaparezco aquí. Vale, vale, bien. Vale. <risa> vale, ahora sí, ¿no? ¿Teoría? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado, decir. cuidado. Vale. A ver. Espérate. A ver ahora. A ver ahora. Espérate. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene lógica, tiene lógica. ¿Qué es esto? Es que yo realmente tampoco sé, nunca he jugado a Skyblock. Vale, espérate. Voy a romper este bloque. A ver qué pasa. Eso. <risa> <risa> <risa> ya sabía. No me lo creo. Ya, le qué? perdimos lava y agua. Nada, ya no hay como hacer nada aquí. <risa> y ahora que andemos? Una nueva isla, supongo. Vale, perfecto, pues cómo hacemos la nueva isla a Uy, fuera bueno ir a la mía, pero es que ya ni siquiera sé dónde está ya Ni siquiera sé cómo volver a ver. Luego, eh, este directo estará resubido en YouTube Así que Uy Aquí hay cosas tiradas por el suelo No, <ríe> no sé por qué Vale, vale, vale, estoy avanzando Estoy avanzando y no sé cómo estoy avanzando y no sé cómo vale a ver a, a defender el terreno defendamos el terreno defendamos lo que es nuestro defendamos lo que es nuestro ay dios mío vale oh wow wow wow vale vale voy, voy a, voy para adelante voy para adelante ay ay ves esto pasa por construir puentes mal hechos legal esto uh, uy casi me caigo Casi me caigo, pensaba que me iba a caer y no me quiero caigo Quiero ver algo Quiero ver algo Quiero ver que no más tiene ese servidor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Captura la lana, Skin, war clásicos, skin war OP, super PvP, Wars clásico, Skin Wars OP PvP, Bedwars, Wars Pod Creativa y Survival, game. En el Captura la lana ¿Te ha, ¿Te ha sacado el servidor o algo? No, sino que quiero ver algo Ah, vale, los, los servidores que hay, dices. Claro, los modos de juego. Vale, ok. Vale. En el caso del azul es... Perfecto, ¿ves? Todo por culpa del puente. <risa> <risa> por, por culpa del puente. Por no hacer bien el puente. Y cuántas cosas. Madre mía. Madre mía. A ver, un poquito de agua. Ay, señor, qué tensión. Pero mola, mola. Hola, hola. A los que llegáis nuevos al directo Podéis uniros si queréis a la partida Esta es la IP Vale Y estamos jugando a captura la lana Pero no me desmontéis el puente Chicos Me estáis desmontando el puente Me ponéis bloques en medio Me han puesto bloques en medio Me han puesto bloques en medio O sea yo la hago en línea recta Para que no moleste Y vienen y ponen bloques Perfecto Perfecto Ahí está Ahí está Mejor puente del mundo Ayudando a los compañeros a pasar de un sitio a otro De un sitio Perfecto. a otro Ahí está Ahí está Vale, estoy muerto ya Es que ya van a ganar otra vez Ya te han matado ¿Otra vez? No, no estoy aquí en el puente, pero ya están capturando el resto de las lanas Uf. Bueno, bueno, es que es complicado, ¿eh? Es complicado Yo sigo con los puentes ¡Perfecto! ¡Me están matando! ¡Por construir puentes! ¡Por construir puentes! Creo, oh. ¡No te la creo! ¿Es tu kill? Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Ah, sí, sí, sí, te maté, sí, te maté, sí, te maté. Ah, oh, no uy. te maté. Uy, uy, uy. Vale, vale, vale, vale. Bueno, bueno. Vale, me, me Están el desmontando los puentes. No me desmontéis los ah, vale, puentes. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Oh. Eh. Vamos, vamos, que ya llego, vamos, que ya llego, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, se viene captura, se viene captura Creo, no lo sé, no lo sé, creo que sí, creo que sí Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Si captura la lana rosa no sirve de nada porque ya la capturaron ya Estoy esquivando flechas y no sé cómo, esquivo sí. flechas y no sé cómo Perfecto, me he tirado al vacío, me he tirado al agua Dios, le daba uno desde el agua Increíble Ay, bueno. <risa> Ah, ¿estás en el agua? Sí, ya, Ay, ya, ya, ya me mataron de... Ya me mataron, hay ya de... Diamante, hay alguien con espada de diamante Uff, uff uf. Bueno, bueno, ¿ves? Ahora se puede ir con, con estos Puentes más tranquilamente Hombre. Bueno Vale, me faltaba <risa> Uff, me faltaba camino, ¿eh? Me faltaba, me faltaba la mitad, pero, pero, pero, algo he hecho, ¿eh? ¡Uy, uy! ¡Ole, ese parkour! ¡Increíble! ¿Por qué ponéis, por qué os empeñáis en poner bloques por el medio que no sirven de nada? ¡Esa es mi pregunta! ¿Por, <ríe> ¿por qué os empeñáis en poner bloques por el medio que no signa, que no significan nada? Espérate. ¡Oh! Vale, vale, vale, vale. ¿No? ¡No! ¡Uy! ¿Eres tú el que se cae de la lava? Uh -huh. Casi te disparo. Casi te disparo entonces. Vale. ¿Sup? Ay, no hay agua, ¡Ay no hay agua, ¡Ay no hay agua. No, no, ahí la va, vale. ahí la va solo. Ahí la va. Ahí la va. Y es un uh -huh. peligro. Es un peligro. Ay, Dios mío. Espérate. Entonces me quedaba atrapada. Todo por culpa de los, de los mocosos estos que no paran de poner bloques en medio. <risa> no, hay bloques en medio Vale, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Ay, Dios mío, que llego Ay, que llego, ay, que llego Vale, vale Estoy capturando la lana Creo, creo Voy con mi compañero Voy con mi compañero Oh, oh, oh, no me lo creo No me lo creo Dios, casi ¡Casi! ¡Casi, casi, casi, casi, casi! A buenas horas hacéis un tren Cuando ya nos están matando a todos Cuando nos están atacando a todos hacéis un tren ¡Increíble! Están intentando hacer un tren los de mi equipo <risa> voy, voy a ir también a donde de ti Vale, no, no vale <risa> ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Por si acaso yo no te mate esta vez No, no, ya lo sé, lo sé ¿No funciona? Ah, vale, vale, ahora sí. Ahora sí. Vale. Pruébalo otra vez, Donita. A ver si te deja. A lo mejor es para las personas nuevas. Del mismo directo, puede ser. Pero pruébalo otra vez, Donita. Vale, sí, es que no. Vale, a ti sí que te ha dejado. A, ti tanto. a ver cómo puedo aceptar. Si es que tengo que aceptar la entrada. Agregar a alguien... Ah, vale, tengo que hacer TP, accept. ¿Vale? <risa> <risa> Perfecto. Acepta TP. Ah, vale. <risa> Acepta TP, ok, ok. Hola, barra baja, el barra baja, weón, barra baja 2. ¡Ole! Grande, muy bien. Vale, TP, accept. Espérate, ¿así? Vale Grande, muchas gracias A ver Vale, en teoría, ya está, ¿no? Vale, más ingeniero Más género así ¡Wow! qué chulo Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ni tan mal Si el cuarzo se consiguiera así de fácil en el En el otro En el mundo en el Casi medio del caos una casa en de medio del caos exacto weón exacto exacto puedes ir comentando eh ya sabes que eres bienvenido no soy experta construyendo pero creo que pero creo que puede quedar bien creo que puede quedar bien la casita ahí está pam pam pam uy uy uy uno más abajo. Uno más abajo. Y otra vez. Por aquí. O oh, vamos bien. Espérate. A ver, aquí hay cosas, ¿no? Hay que tradear con este. No. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vale, me quedo aquí, que me llueva el dinero Llueve, llueve Que llueva, que llueva Que llueva, que llueva Vale, tengo un pico Increíble Oh, tengo un pico Impresionante ¿Se puede dormir o no se puede dormir? No se puede dormir, perfecto Perfecto Recoge esto, recoge esto Recoge esto Y dame bloques, vale Me parece si me das... Lana mismo, me das lana, mucha lana, quiero lana, dame mucha lana, dame mucha lana, dame mucha lana. Vale, voy. voy para allá Experta construyendo en puentes, Sofis vente construyendo en puentes, Sofis vente construyendo Verás tú que me voy a caer, verás tú que me caigo, verás tú que me caigo Atención, eh Atención a la caída Atención a la caída El diamante, hasta ahí, perfecto Vamos, vamos a por el diamante Vamos a por el diamante Anima, Sammy Por el diamante Creo que lo he dicho bien en catalán, no lo sé si lo he dicho bien o no ¿Tienes experiencia? Bueno, bueno, bueno tengo, tengo experiencia y todo Increíble Vamos, vamos, vamos Vamos que lo conseguimos tengo que encender la luz porque no se ve nada. Tengo que encender la luz, no se ve nada. Ahora enciendo la luz. enciendo la luz. Déjame un momento. ¿De que me sirve un palo? ¿De que me sirve un palo con empuje? ¿De que me sirve un palo con empuje? Vale, ah, Diamante. No sé qué estoy haciendo. Yo, yo estoy tocando todo. Todos los botones. Todos los botones estoy tocando. Esa bandera de Gran Bretaña me cae mal. ¿Qué bandera? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué? Explícate. Explícate. Por favor. Por favor. Por favor. 68. Dice. De la que tienes atrás tuyo. Yo no tengo ninguna bandera. Eso de ahí. Eso es el mapa de España, chiquillo. Scorpix 68. Dice: Tienes en una en tu cama. Ah, vale. De Londres. Vale, vale, vale. De Londres. La materia de Londres, chiquillo. De London. ¿Política? Ya sabéis que política. ¿Sí? No, esto fuera, por favor. porque Que no quiero esto. Yo para qué quiero esto. Démelo ahí, por favor. Y dale. La espada encantada. Dice. No es política, es educación. Ya, sí, pero no quiero hablar de esos temas. ¿Qué pasa con la espada de madera? Quiere venir conmigo la espada de madera. Quiere venir conmigo la espada de madera. La madera esa está encantada. La madera esa quiere venir conmigo todo el tiempo. La madera esa es muy pesada. Porque se quiere venir conmigo todo el tiempo? Dice: Es muy pesada la espada esa. Os mando a Andrew Craft y nos vemos mañana. Chao, adiós. Chao.